Estás entrando a Larkemo. Larkemo. Larkemo. El universo oculto de Oxlack, investigador. Larkemo. En una remota región de Veracruz, México, se cuentan leyendas de pequeños seres que habitan los bosques. Estas criaturas se vuelven peligrosas si te descubren cazando animales o destruyendo la naturaleza. Al parecer, desde hace siglos se mantienen ocultos en este lugar. Y los pobladores que los han visto les llaman los Cahuichos. Huatzintla, Veracruz, se encuentra en la región del Totonacapan, al oriente de la República Mexicana. Es aquí donde, desde la época prehispánica, se sabe de duendes que celan su tierra y la protegen de curiosos y extraños. Muchos testifican que su existencia es real y que se encargan de cuidar, jugar y asustar a quienes los retan. Los cahuichos son seres pequeños que moran por vestigios antiguos de una pirámide de Totonaca. Este sitio es muy atractivo y predominan árboles de chico zapote, mango, capulín y otras frutas. Cuenta la leyenda que todo aquel que visite este lugar y que quiera realizar prácticas de caza... Debe de pedir permiso a los cahuichos, de lo contrario no lograrán conseguir nada y recibirán un ataque de piedras. Algunas personas que viven en el campo aseguran que estos seres existen, pero debido a que sus espacios están siendo ocupados por agricultores, deben de esconderse en lugares más remotos, pues corren peligro al quedarse desprotegidos de la naturaleza. Uno de los acontecimientos más emblemáticos sucedió en la comunidad Úrsulo Galván a la cual acudió un grupo de investigadores para comprobar la presencia de los cahuichos. El grupo llegó a una zona en la que se presumía ser el refugio de estos duendes. Se trata de un cerro cubierto de vegetación en donde existen grutas de piedra laja en lo más alto de la colina. Se sabe que esta cueva puede ser su guarida, porque hace tiempo algunos jornaleros se dirigieron a recoger leña a este lugar, cuando de pronto sintieron una presencia extraña por lo que dirigieron su mirada hacia arriba de la montaña, y en ese momento afirmaron haber visto a una pareja de cabuchos, uno femenino y otro masculino, quienes los observaban en una posición de alerta. Al mirar esto, los jornaleros también se dieron cuenta de un tercer duende que se encontraba sentado acariciando a un gato montés. Se dice que estos seres se dejan ver a casi 50 metros de distancia y que si alguien intenta acercarse, se introducen en una grieta y desaparecen inmediatamente. Muchas personas han tratado de estar cerca de ellos para averiguar en qué lugar se esconden, pero no logran conseguirlo, debido a que, al intentar escalar, comienzan a caer piedras cerca de ellos, lo cual les obstruye el camino y deciden no seguir subiendo. Conociendo las historias de estos pequeños seres, el equipo de investigadores realizaron algunos estudios y obtuvieron videos de varios puntos de la montaña. Y alrededor de las 5.30 horas decidieron terminar su camino y regresar a su estancia. Cuando iban de regreso comenzaron a escuchar el sonido de piedras las cuales caían muy cerca de donde ellos se encontraban, justamente a 150 metros de la cima de las laderas. Ellos decidieron protegerse tras unos árboles y cuando dejaron de caer las piedras, iniciaron la búsqueda de qué era lo que les estaba atacando. Pero, misteriosamente, no vieron nada. Para el grupo de investigadores, fue una prueba de que es muy probable que las historias sobre los cahuichos sean reales. Sin embargo, no creen que sean seres con maldad, sino más bien inofensivos, ya que de lo contrario hubieran ocasionado verdaderos daños si así lo hubieran querido. Incluso en la región Totonaca, se han descubierto diversas figuras con formas humanoides, pero que claramente no hacen referencia a personas, sino a seres extraños y pequeños, posiblemente a los cahuichos. Este tipo de historias comprueban que los duendes son criaturas que exigen respeto y que no causan ningún tipo de daño, ya que lo único que buscan es cuidar y proteger sus espacios, y que también son de diversas formas según la región y con propias conductas. Quizá los duendes puedan ser una raza diferente de seres humanos. Y aunque hasta este momento no hay alguna prueba contundente de su existencia, muchas personas están seguras que existen ya que los han visto en algún momento. Dale like al video y compártelo si tú sí crees en la existencia de duendes. Y recuerda que subiré más videos sobre estos seres, así que suscríbete a este canal. Y de preferencia déjame un comentario contándome alguna experiencia que hayas tenido con estas criaturas.